Pues como no hay dos sin tres, hoy os traigo la tercera parte del especial de Halloween 2021. Y es que, en estas fechas tan señaladas, no he podido resistirme a analizaros uno de los mejores mangas que he leído que combina, gore pero con sentido, humor negro muy, muy negro, Monster Girls, Slice of Life y hasta un poco de ficción médica de una manera muy original, con todos vosotros, Frankenfrank. Frank. Pero antes, un pequeño aviso. Esta review se dividirá en dos partes, debido a que tengo tanto que contaros sobre el manga, que de hacerlo en una sola parte, el vídeo duraría bastante. Así que en esta ocasión, nos centraremos en el capítulo piloto, que luego sería el capítulo 1 cuando se recopilase en manga. Cerebros donde conoceremos a Fran y su entorno. Os aviso desde ya que este manga es bastante crudo a la hora de mostrar gore, vísceras y cadáveres. Quizás debido a que Fran es cirujana y se pasa los capítulos montando, desmontando y mejorando gente. Pero ya os advierto que debéis tener un buen aguante para ello. Y que una vez visto el primer capítulo, no es para tanto. Cosas peores se han visto en los últimos Mortal Kombat.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 Adorea, quien ejerce las funciones de almacén de órganos, literalmente, pues cuenta en su cuerpo con unas cremalleras para tal fin. Verónica, la hermana pequeña de Frank y una auténtica máquina de matar, ya que fue creada como guardaespaldas del Doctor, aunque ahora se dedique a proteger a Frank. Y Gabriel Madaraki, el último experimento innovador del Doctor. Una mujer lobo cambia formas. Hermana mayor de Frank y la antagonista principal de la obra, al menos hasta que en cierto punto se vuelva más tratable. De los personajes y cómo son hablaré largo y tendido en la siguiente parte de esta review, pero ahora nos centraremos en los detalles más técnicos. A nivel de dibujo, y fiel a su temática científico-fantástica que trata, Katsuhisa Kigitsu, su autor, nos da un dibujo un tanto tosco, tanto en trazo como en diseño de personajes que si bien irá cambiando y mejorando con cada caso, sobre todo Frank, de primera puede resultar un poco desagradable a la vista, y si a eso le sumamos que todas las operaciones son sumamente gráficas, tenemos un manga en el que hay que tener un estómago muy fuerte. Como ya dije antes, realmente estas escenas no son tan graves como parecen, pues teniendo en cuenta la profesión de Frank, lo raro sería no ver ni una gota de sangre. Lo que sí hay que tener en cuenta es que Kigitsu es un gran fan de las películas de terror de los 80, 90 e incluso 2000, lo cual nos deja plasmado no solo en los casos, sino en la forma de desarrollarlos. Hay incluso uno fuertemente inspirado en la visual novel Saya no Uta, al menos en cuanto Yo he entendido esa referencia. Pero una vez has visto un par de operaciones, el manga es sumamente disfrutable. Puesto que su idea principal no es sólo la de enseñar tripas y sangre, sino la de hacer crítica social. A lo largo del manga, veremos que todos los pacientes y clientes que acuden a Fran, salvo un par de excepciones, son auténticos monstruos, amorales, egoístas, vengativos. El muestrario es variado, pero todos comparten un mismo destino. Fran los ayuda o bien los escarmienta mediante sus operaciones, siendo en muchos casos la ejecutora del castigo que deba recibir el protagonista en cuestión cuando se revelen sus auténticas intenciones. En otras, serán las consecuencias, o más bien los efectos secundarios derivados, mismas de las operaciones, las que se vuelvan contra el paciente. Pero todos estos Bad Ends sirven para demostrar la poca o nula valía moral de aquellos que van en busca de ayuda en Frank. Por supuesto, y para equilibrar un poco las cosas, también hay finales felices y justos. Pero en los primeros tomos, existe una especie de justicia moral que es la que rige la historia muy marcada. En la siguiente parte, ahondaré un poco más en esto, pero de momento, aquí termina esta primera parte de la review de Frank en Frank. Y sin más que añadir, salvo que si queréis una historia de drama médico, con tintes fantásticos, horror gore y humor negro, os acerquéis a Frankenfrank, me despido de vosotros hasta la siguiente review.